Hola, PrixLiner, saludos cordiales. Luis de PrixLine. En esta ocasión estoy solo, bueno, solo con vosotros. Os voy a dar eh, tres consejos eh, que seguro no conocéis y os van a sorprender para encontrar trabajo o para mejorar trabajo. Sirven para cualquier persona, tanto si es de fuera de España, como si es en España, como si busca trabajo en España, como si lo busca fuera. Eh, para cualquier tipo también incluso sirve para freelance o incluso para gente que ya está trabajando y lo que quiere es que le promocionen o cambiar de trabajo vale y por supuesto para desempleados uno de los consejos tiene que ver con el currículum otro tiene que ver con dónde encuentro las ofertas a las que me dirijo y el tercero os lo digo ahora sobre la marcha va a ser un vídeo corto primer consejo mm, Chris Liners, un seleccionador cuando está viendo currículums, pues no tiene mucho tiempo y tiene que ver muchos currículums. ¿Qué pasa? Que muchos no, no se los lee. ¿Cuál es el consejo que os doy? Tenéis que poner algo en el primer tercio del currículum, en la primera parte de arriba, algo que destaque, algo que haga que el seleccionador se fije en ti, algo que le sorprenda, que empatice con vosotros. Os pongo un ejemplo exagerado, pues no sé, que habéis corrido una maratón, y que habéis sido astronautas, exagero un poco para que me entendáis. Algo que hayáis hecho que vosotros creáis que al seleccionador le va a impresionar. Y por supuesto, en ese primer tercio, porque muchas veces lo está leyendo los PDFs y está viendo la primera parte y ya está, o lo está viendo a través de una aplicación. Por supuesto, no pongáis nada de temas de política o cosas que puedan causarle rechazo. Insisto, algo que destaque, que le cause simpatía y que le invite a seguir leyendo o incluso a llamaros para la entrevista. ¿Vale? ¿Queda claro? Primer consejo. Segundo consejo que os doy. Eh, Prisliners, una relación entre personas, de networking, que se dice, como dicen los americanos, equivale, vamos, tres, tres contactos de vida real equivalen, diría yo, a unos 200 currículums entregados así, como el que los echa por ahí. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Moveros, levantaros y empezar a conocer gente, a relacionaros, gente que esté relacionada con lo que estéis buscando trabajo o mejorarlo y a relacionarse. Me diréis, ¿dónde consigo yo a esa gente? Pues muy fácil, pueden ser antiguos compañeros de los estudios, pueden ser eventos que se organicen, congresos, eh, ONGs, apuntaros a alguna ONG, a relacionarse con la gente. Todos somos humanos, entonces la relación prima sobre el papel. ¿Vale? Insisto, tres contactos de networking equivalen a 200 currículums mandados. Así que a relacionarse, fuera de la silla y a moverse. Y el tercer y último consejo que os doy hoy, es como siempre en directo, PRIXLINERS, empezar a formaros ya, desde ya, para dentro de dos años. Pensar en el ámbito que a vosotros os gusta, en lo que estéis trabajando, en lo que estéis buscando, qué es lo que se va a llevar dentro de dos años, que eso es fácil de averiguar y empezar a formaros desde ya. Insisto, para dentro de dos años, no para lo de ahora que se quedará desfasado. Y así seréis los primeros. Podéis usar los cursos de preline o los de la competencia. Esto no es para comercializaros nada. ¿Vale? Han quedado claros los tres consejos. Acordaros, en el primer tercio del currículum, algo que destaque, que cree empatía en el seleccionador. Algo que sobresalga. Se acordará de vosotros. Segundo consejo, hacer networking, relacionaros con la gente, asistir a congresos, a ferias, a apuntaros incluso a ONGs, ahí salen los contactos para los trabajos, más que echar los currículos por echar. Y por último, formaros para dentro de tres años. Esto es todo por hoy, PRIXLINERS. PRIXLINE, como siempre, en directo. El que no esté suscrito, que se suscriba ahora mismo, que le dé a la campana para que le avise cuando estamos en directo y podéis hacer preguntas. Ponedme ahora en los comentarios, pues vosotros qué opináis de estos tres consejos y si se os ocurre alguno más, pues ponerlo para que todos podamos verlos y compararlos. Y nos vemos dentro de unas 48 horas o incluso antes, pero Prisline intenta emitir cada dos días y como siempre en directo. Bueno amigos, un saludo. Chao, chao, chao. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima.